Muy pero muy buenas tardes amigos de youtube, seguidores de Urbonera. Hoy vamos a hacer un pequeño video Respecto a la ubicación eh, Física, ¿sí? De nuestro vermicompostador En el espacio que usemos, si ¿sí? Puede ser tanto interior como exterior Y para esto vamos a tener en cuenta Tres factores El más importante es que Dentro de nuestro vermicompostador Tenemos no sé no si una mascota, pero sí seres vivos, y muchos, llegamos a tener hasta 10.000 eh, lombrices en un vermicomputador como el de Urbonera, por ejemplo, ¿no? En cajas apilables varían un poco más por el volumen. Entonces, uno, seres vivos, hay que cuidarlos, ¿sí? Tienen algunos requerimientos físicos y físico ambientales específicos, ¿sí? En otro video hablamos del tema, ¿sí? Temperatura, humedad, pH, etcétera. Segundo punto a tener en cuenta es la incidencia del sol, ¿sí? esto es en caso de tenerlo en el exterior, ¿sí? casi todos los eh, vermicompostadores están eh, confeccionados o hechos para estar tanto dentro como fuera de un domicilio, ¿sí? la mayoría tienen alguna que otra tapa, ¿sí? en el caso de burbonera está fabricado con una tapa tipo mosquitera, por ende, en lugares con mucho, mucha lluvia, es recomendable, por supuesto, taparlo o esté bajo techo. Y eso va a ser el segundo punto, ¿sí? Eh, o el tercero, perdón, que es la lluvia. Entonces, el segundo punto era el sol. El sol aumenta mucha temperatura, no importa qué tipo de hormicompostador sea, y no es deseable. La temperatura máxima o extrema que soportan las lombrices es 40 grados Celsius, ¿sí? Esto va a depender mucho, <coughs> perdón, en donde estemos. Aquí vamos a ver algunas fotitos sobre vermicompostadores aquí en Barcelona. Lo tenemos bajo una escalera, por ejemplo, resguardado tanto de la lluvia como del sol directo. Aquí tenemos otro vermicompostador en Argentina que lo vemos que lo tiene bajo un techo y le da algo de sol pero no muchas horas al día. Y aquí otro vermicompostador de Argentina que lo tienen a la intemperie 100% en el parque, pero vemos que tiene entre unos arbustos, ¿sí? esto es ideal, dentro eh, bajo, debajo de un árbol o entre arbustos, para evitar el sol directo. Alguna que otra hora le va a dar el sol, pero no tantas. ¿sí? En este caso particular, completamente a intemperie, sí recomiendo poner una tapa, más que nada en lugares con abundante agua, lluvia, como es el caso de Argentina donde llueven 1200 mililitros al año, bueno, acá estamos en Barcelona, eh, no llueve casi, y si llueve, pareciera que no moja, no es un problema que llueva en sí, eh, porque de última lava un poco el material, pero el, eh, uno depende mucho del sistema, el sistema urbonera, como es un sistema continuo, el agua no es un problema, si llueve va a drenar el 100%, pero la verdad que a las lombrices no es algo que les agrade, ¿sí? Entonces, volvemos a lo mismo, lo recomendable, ¿sí? Acordarse que tenemos lombrices, lo recomendable es a la sombra, ¿sí? Si estamos viendo en un lugar de mucho frío, por ejemplo en invierno, bajo cero, que le dé un poco del sol, hasta es recomendable, ¿sí? Pero bueno, en exterior, sombra, y bajo techo sería lo ideal para este sistema. Imagínense que en la naturaleza las lombrices viven bajo tierra, ¿sí? Nieva y están ahí, pero bueno, los desechos mismos generan también un microclima y un ambiente propicio para la supervivencia, ¿sí? Yo ahora miro aquí, yo tengo un, una sensación térmica en este lugar dentro de mi casa, que es un taller de 12, 14 grados. El otro día ha llegado a, a, a, a 10 y dentro de mi computadora tengo 28 que es la masa en fermentación, en descomposición, es más o menos la temperatura que se mantiene. Ahí viven perfectas, ¿sí? Eh, como en casi todas las especies animales, el calor eh, es más perjudicial que el frío, ¿sí? La lombriz soporta hasta 9 grados, en 4 muere, pero entra en latencia ya lo, entre los 10-9 grados. O sea que las temperaturas extremas son más desfavorables en cuanto a... Eh, temperaturas altas ¿sí? pero bueno amigos entonces a tener en cuenta estos factores si lo vamos a tener adentro no pasa nada que haya un poco de ventilación se si va a tener afuera bajo techo y a la sombra recordar que tenemos animales viviendo adentro ¿sí? no son mascotas pero sí requieren ciertos cuidados bueno amigos espero que les sirva eh, si les gusta el canal compartan suscríbanse y nos vemos en el próximo capítulo hasta la próxima